Hola qué tal amigos, un saludo muy cordial de Car YouTube. hoy vengo con un nuevo tutorial y el tutorial del día de hoy se trata de cómo instalar Windows 7 desde una USB booteable lo vamos a hacer eh, muy fácil y explicado paso a paso no siendo más nada lo que tengo por hablar vamos con el video lo primero que tenemos que hacer es irnos abajo a la parte de abajo a la descripción les estaré dejando el link de la página llamada Rufus vamos a copiarlo y lo vamos a pegar en nuestro navegador y nos va a redireccionar a la página oficial de Rufus Está en es la página lo primero que tenemos que hacer es irnos a la parte de abajo y llegamos acá a la parte donde dice descarga y vamos a descargar cualquiera de estas estas tres opciones cualquiera nos va a servir vamos a darle acá donde dice rufus 2.18945 kb vamos a darle a descargar ahí y se nos va a descargar de inmediato lo siguiente que tenemos que hacer es irnos hasta donde tengamos la herramienta en este caso estoy abriendo acá a, vamos a descargas y lo tengo acá acá se pueden dar cuenta que lo tengo acá en este lado Entonces, lo primero que tengo que hacer es darle ejecutar como administrador lo vamos a abrir nos va a decir que sí le vamos a permitir y le damos que sí se me había olvidado decirles que el link de la ISO de Windows 7 también se los estaré dejando acá abajo en la parte de la descripción se los estaré dejando eh, para que lo descarguen eh, sin obstáculos ni nada de eso entonces ya esta es como tal la herramienta la cual nos va a ayudar a descargar o hacer la usb más boteable ¿no? ¿Sí? entonces lo primero que vamos a hacer es entonces eh, pues se me había olvidado un pequeño paso tenemos que tener una usb de 4 gigas en adelante eh, que no tengamos nada porque pues, y nos va a eliminar todo lo que tengamos entonces preferiblemente una USB que no estemos utilizando para poder hacer la USB booteable ya saben acá abajo en la parte de la descripción estaré dejando la ISO de Windows 7 lo primero que tenemos que hacer es venirnos acá donde dicen imagen ISO y nos veamos a venir acá donde aparece el disco vamos a tocar y nos va a enviar acá a esta parte. En este caso lo tengo acá en descarga. Le vamos a dar a Windows 7 SP1. Entonces, esta es la imagen que les estaré dejando. Vamos a esperar. Ya ahí habiéndose llenado, vamos a darle a empezar. Y nos va a salir esta advertencia que nos dice. Eh, todos los datos en esta en este SD USB eh, serán eliminados, entonces por eso era que les explicaba que la USB preferiblemente que estuviera eh, limpia o algo que no estuviéramos utilizando le vamos a dar aceptar y nos va a comenzar a hacer la USB gutiar, con la cual vamos a poder eh, instalar windows 7 a nuestro a nuestra computadora entonces esto va a ser sumamente rápido si ¿Sí? este va a ser va a descargar pues no, no quiero pausarlo para que vean el tiempo que se demora en en que se hace la usb buteable en que se instala la usb botear entonces ahí ya vemos también depende mucho de nuestra velocidad de internet entonces ahí vemos que sigue cargando y a veces suele demorarse a veces no pero pues recuerden que también eh, se, están se está instalando todo el sistema operativo de windows 7 entonces tenemos que tener un poco de paciencia si queremos hacer este proceso este video es el primer vídeo sobre cómo instalar windows 7 esta es la primera parte ya vamos a tener la segunda parte donde vamos a instalar windows 7 ¿sí? desde la usb bootable entonces pues nada seguimos paciencia, paciencia tenemos que tener un poco de paciencia porque pues, a veces suele demorarse a veces no todo como les digo depende de la velocidad de nuestro internet pero pues pensándolo bien eh, voy a pausarlo y pues vengo cuando ya está un poco más adelantado para no hacer el video más largo ya acá podemos ver que se nos está completando eh, la descarga ya se nos va a de copiar toda la información a nuestra usb y pues también la podemos eh, conservar por si en llegado a caso pues a otra persona o otro amigo que la necesite lo podemos ayudar ya teniendo la usb booteable va a ser mucho más fácil instalar windows 7 a nuestra pc también debo reiterarles que eh, el link de la iso es para 32 bits